hola mi gente cómo están eh, soy, me presento primero soy Margarita Velázquez soy colombiana nacida y criada en Cartagena de Indias eh, tengo 32 años eh, viví en Cartagena más o menos como hasta los 25 luego viví en como en tres ciudades diferentes de Colombia y actualmente estoy viviendo en Santiago de Chile eh, estoy en un tiempo más o menos sabático, porque yo soy bioquímica, estudié bioquímica en la Universidad de Cartagena, pero en ese momento no estoy ejerciendo, estoy haciendo otras cosillas, pero muy contenta y, y esperando seguir conociendo el mundo.